Responsabilizamos al director de Canal 22, quien ha utilizado nuestro canal público como proyecto de plataforma política personal. Pretender censurar hoy resulta suicida porque ¿cómo haces esa censura? Y ahora les pregunto a ustedes dos, ¿y para qué censuramos? ¿Para qué? La característica del canal es la libertad. La característica del canal es la pluralidad Oh, oh, oh, oh,